It's a This happiness inside me Cause you was so good when we started Kept coming back when you wanted Fight after fight, as so lonely Never too close, but ¡No te lo haces tú! Esta comida es una puta mierda, ¿qué enteras.